Hello, hola, soy Luis Ángel Lugarcén. seguro que quieres que te seleccione unos cuantos enlaces que te haga curación de contenidos de lo que más me ha gustado esta semana, así que allá vamos. Bueno, pues esto es un curso online que plantea la coach Hanakanya. hazlo con miedo, es decir, utilizar tus propios miedos y afrontarlos para mejorar. Te invito a que leas esta página y si te gusta te apuntes a su curso. Está muy bien explicado y Hanna es una gran profesional. ¿vale? Más cosas. Los tweets de bienvenida son spam. Es un post que me ha gustado mucho de la experta en comunicación Eleonor Estevez. Eh, ¿Qué es esto? Los mensajes directos, estos que recibes cuando añades, empiezas a seguir a una persona en Twitter y te sale un mensaje automatizado donde te lleva a Facebook, a su página web. Eso está muy mal hecho, es muy feo, no da buena imagen y es spam y bien explicado en este post. Con lo cual, a leerlo. Un canal de YouTube que me gusta mucho, el de Rodrigo Septién. Él es músico entonces hace músicas en plan bandas sonoras como si fuesen de disney pero irónicas y le está funcionando muy bien esta estrategia para darse a conocer tiene 162 seguidores suscriptores en youtube y bueno son unos vídeos muy divertidos así que os recomiendo mucho que los veáis rodrigo Septien. y si tenemos que hablar de diversión pues el último vídeo o clip de oje de calor que ya sabéis que son carlos areces y aníbal gómez está muy bien y es que encima además cuentan con la participación estelar de Amaral, que ahora mismo va a salir, o sea, que es un vídeo simpático y con una letra muy curiosa, ¿eh? Que tiene sumiga la letra de esta canción que se llama Qué bien, tan mal. Más cosas. Y aquí salgo yo, justo encima de mí mismo. Bueno, muchos me han preguntado, como saben que yo estoy en tema de YouTube, me piden pues recursos, enlaces, material para hacer sus vídeos, programas, pues nada, lo estoy recopilando todo en una página, lugarcen.es barra YouTube, recursos para YouTubers. Y aquí, esto es un trabajo en progreso que voy a estar constantemente actualizando y metiendo más cosas, pues vienen un montón de enlaces, Enlaces de la ayuda de YouTube, herramientas de vídeo, canales que me gustan, material como webcams, micrófonos y más cosas que voy a poner. Bancos de imágenes, de sonido, gratuitos, recursos... Todo lo que pille va a estar en esta página, que si os interesa el mundo de YouTube, aquí la tenéis. ¿Vale? Pues ya está. Aquí estamos. Seguid poniéndome retos, preguntadme cosas, que busque enlaces, que busque información, curación de contenidos, gestión del conocimiento. Vivir en Internet tiene que ser esto. Soy Luis Ángel Lugarcén. Muchas gracias por estar ahí. ¡Hasta luego!